Podcast de KDE España. Novedades sobre el proyecto y la comunidad KDE. Proyectos presentes, futuros y otros temas sobre el software libre. Intentamos aportar información con un toco de humor pero sin perder los papeles. Hola a todos, bienvenidos al sexto podcast de la sexta temporada de Podcast de KDE España. Este mes volvemos puntuales a la cita tras la ración doble del mes pasado. Eh, además, es bastante posible que en breves días publiquemos también el podcast que se perdió en, en el mes de febrero. Así que este mes, o casi, porque estamos casi a finales de mes, eh, habrá ración doble de nuevo otra vez. Eh, dicho esto, paso a presentar a la gente que, que está hoy con nosotros. Eh, Albert Astalfit, desarrollador de KDE, es miembro de la dirección de KDEV, es presidente de KDE España, uno de los motores de la comunidad. Albert, un placer tenerte una vez más con nosotros. Bienvenido. Gracias. Alcanzar Ortega, eh, fundador y editor de KDE Blog, secretario de KDE España. Gracias por hacernos tener un hueco y estar otra vez con nosotros. Eh, encantado otra vez de estar con todos nosotros, pues Y una cosa más, creo que debería poner otra cosita más en el currículum porque desde hace apenas dos semanas estoy miembro de también de excelencia así que ponlo, ponlo en el currículum Pues muy bien, enhorabuena por esa membresía Bartasar, y te lo añadimos en el currículum También nos acompaña hoy Mari Carmen Fernández de Cade España, un mes más con nosotros ayudando otra vez, bienvenida Mari Carmen un placer tenerte con nosotros Bueno, pues el placer es todo mío por poder aportar mi granito de arena sin duda de la puerta, sí. Eh, y por último, una vez más, este que, este que os habla, soy Rubén Gómez Santolini, miembro de Cade España, del colectivo la Almería, al que, como es habitual, saludo desde aquí, y de la de Document Foundation, que me admitieron hace, hace unos meses. Eh, hoy vamos a tratar dos temas que hablan sobre el futuro de nuestra comunidad y de comunidad y proyecto, Cade. Eh, está, estos temas pueden traer en nuevos aires, aunque es posible que esos aires sean, sean de tormenta. Por un lado, queremos tratar sobre el tan traído y llevado futuro de Qt. Como todo el mundo o casi todo el mundo sabe, las bibliotecas Qt son la base sobre la que se edifica KDE y son piezas importantes para, para todos los proyectos que lo integran a la comunidad. También lo son para otros proyectos como, por ejemplo, Videoland, el famoso VLC y otros que también lo utilizan. ¿no? A mí me viene, por ejemplo, a la cabeza Frescobaldi, que también utiliza Qt. De Qt Company es una empresa y, como tal, tiene ánimo de lucro. Y es normal que quiera generar beneficios. El problema viene cuando la generación de esos beneficios atentra contra una relación que ya data de, de muchos años y, y, y sé que se ha demostrado de más sólida y fructífera. La comunidad KDE y, y el resto de proyectos que utilizan QT se han sentido mal con este, con este movimiento. Y aunque somos optimistas respecto a su futuro, eh, por las negociaciones que se están llevando a cabo entre la KDF Free QT Foundation, eh, pues, pues hay que ver a ver qué es lo que pasa. De eh, QT Company tampoco debería poder permitirse eh, dejar perder a una comunidad como la KDE, que prueba a ser innovadora con desarrollos como el sistema operativo para móviles Plasma Mobile o el nuevo desarrollo para pantallas grandes, que será el otro tema sobre el que hablaremos hoy. El uso de QT ayuda enormemente para estas innovaciones pero GUTE también obtiene un gran beneficio como escaparate de su tecnología de todos estos proyectos libres que se están alimentando de, su, de sus bibliotecas. Eh, Maricarmen, ¿qué te parecería tener Plasma en tu tele? Pues a mí me encantaría eso de pues poder tener una televisión inteligente, innovadora, de software libre y manteniendo la privacidad. <risa> eh, a ver, ponlo un poco en antecedentes sobre qué pasó a primeros de año. Eh, ya escribiste una entrada en tu blog con aclaraciones del tema en su momento, y ahora, bueno, parece momento de recordarlo. Sí, eh, el, el, el tema de, de QT es, es, es, viene de largo, ¿no? Eh, a principio de año sí que es cierto que hubo un anuncio que, que iban a dejar de, de publicar las versiones de, de long-term support, las, las LTS tan conocidas porque Ubuntu comenzó con ello, ¿no? Eh, como software libre, ¿vale? Entonces QT eh, lo que hace es que cada seis meses aproximadamente saca una versión y cada tres de esas versiones, una de ellas es, es, de, es de soporte largo, y lo que anunciaron era que una de que esas que, que ya no darían soporte, o sea, solo serían comerciales, digamos, ¿no? no serían de software libre. Como comenté en mi, en mi blog eh, bueno, no es ideal, pero yo creo que sobreviviremos sin ello, ¿vale? Las, las versiones de soporte largo de QT es algo que es relativamente moderno, No, cuando comenzamos no existían y cuando comenzábamos las cosas funcionaran, con lo cual, bueno, no es ideal, pero no veo que, que sea un, un grandísimo problema para, para nuestro futuro. Eh, Baltasar, la posición de Qt Company parece que quiere cambiar. Eh, ¿Qué nuevos cambios son los que ha propuesto introducir? Vale. Básicamente, Maika, se trata que de que Qt Company ha adoptado nuevas políticas con respecto a sus binarios y al soporte extendido de, sus producto, de su producto Qt de Framework para este primer trimestre del 2020. De esta forma, para la instalación de los binarios QTE se requerirá una cuenta QTE y las versiones con soporte LTS, así como el instalación de solamente con licencias comerciales, al menos el primer año. Han anunciado también que no obstante, se dará soporte de Qt 5.12 bajo licencia hasta diciembre de 2021. En todo caso, son unos cambios que no parecen beneficiar al desarrollo de software libre en general y, evidentemente, no a la comunidad KDE en particular. Eh, y, Albert, el caso es que la negociación entre KDE Free Qt Foundation y The Qt Company eh, ya lleva un tiempo produciéndose. ¿Desde cuándo y cómo se está produciendo esta negociación? Sí, eh, bueno, eh, hace tiempo, ¿vale? Eh, tampoco os puedo dar detalles así eh, 100%, porque esto es algo que, que se que en teoría son unas reuniones que no son públicas, ¿vale? Pero sí que es verdad que hace como mínimo año largo que, que entre la gente de, de KDE y Qt Company eh, ya van hablando a ver... Qt eh, Company, como ha dicho antes Ben es una empresa, quiere introducir... Algún que otro cambio para, para ganar más dinero, ¿vale? Básicamente es lo que ellos dicen. Y, y entonces eh, las reuniones, como mínimo, yo recuerdo ya hace un par de años que comenzaron a hacerse cada, cada tres, cuatro meses, eh, tanto virtual como, como en forma de persona de vez en cuando, eh, intentando a ver si se llega a, a acordar nuevos términos, ¿no? Pero. Bueno, eh, comentaba, como comentaba Baltasar, algunos de esos términos no nos parece que sean muy óptimos para nosotros y, y de momento ahí sigue la, la, la negociación que no, que no acaba. ¿Por qué no son públicas esas reuniones, Albert? ¿Hay algún trato, o sea, hay algún tipo de contrato o algo de por medio para impedir que sean públicas? O? Bueno, eh, la verdad es que tampoco te sabría decir, ¿no? Pero supongo que, que la idea es, es poder ir a la reunión y, y hablar de todo, ¿no? A veces cuando, cuando sabes que, que lo que se dice en la reunión va a salir público, eh, te cortas un poco más, ¿no? Eh, entonces, eh, la idea es que las reuniones se pueda hablar de lo que sea y, y, y si tú dices A ah, y luego se llega a la conclusión de que A ah, era una mala idea pues no pasa nada, ¿no? Eh, pero si queda, si queda escrito en algún sitio que habías dicho ah, quizá quizás eh, repercute de ti algo en el que solo lo pedías inicialmente y luego ya has dicho que no, ¿no? yo No me parece mal, la verdad. O sea, que es más... O sea, no es más un tema de intentar mantener privado algo que se pueda tratar, sino más bien un tema como de eh, confianza... No confianza, sino un poco... Eh, Ay, no, no sé cómo, no sabía cómo expresarlo ahora, sino un poco como de, de, bueno, de más un ambiente distendido, ¿no? Que es cierto que cuando las reuniones son públicas son más, eh, pues te cortas un poco más, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. La, la idea es que, bueno, pues se lleva a la reunión, se habla de lo que sea y al final, bueno, pues se hace un, hemos acordado A, B o C o no hemos acordado nada o se ha hablado de esto y lo que sea, pero, pero no está 100% escrito lo que se dice, ¿no? Uh -huh. De acuerdo. Eh, Baltasar, hemos nombrado a la KDE Free QT Foundation, pero hay quien puede eh, no saber qué es. Eh, si nos lo aclaras, pues te lo agradecemos. Eh, lo intentaré, Rubén. todo intentaré aclararme con el nombrecito, porque se las trae. Bueno, la KDE Free QT Foundation, o KFQF, es una organización cuyo propósito es la actividad de QT a los desarrolladores de software libre. palabras? Una fundación que está velando para que QT siga las reglas básicas para que QT permanezca libre y compatible con los valores de la Free Open Source Software. Software. Uh -huh. De acuerdo, Baltasar. Eh, Al ver, como desarrollador, la dependencia de las bibliotecas QT de, de KDE y de otros proyectos que la usan es total o por contra como se oyen algunas voces por ahí por internet, ¿se podría intentar un cambio de, de biblioteca gráfica? Eh, sé que a priori puede sonar una pregunta así un poco tal, pero como se está escuchando tanto, yo creo que es casi mejor que, que lo aclaremos esto, si se podría o no se podría. A ver, eh, poderse, poderse, todo se puede, ¿vale? Eh, la gente de, de Wireshark, ¿vale? Que es una, es una aplicación de, para hacer eh, análisis de datos de, de internet y tal, esta gente tenía un, la aplicación estaba en GTK y la cambiaron a Qt, ¿vale? Puede hacerse, se puede. Eh, se haría, yo lo dudo mucho, ¿vale? O sea, es la, la, el trabajo, el trabajo que hay eh, en cambiar eh, de Qt a GTK o, o a lo que sea, ¿vale? A cualquier otro sistema de, de, de ventanas. Eh, es brutal, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que los paradigmas son muy parecidos, ¿no? Poner un botón es poner un botón y cuando apretas el botón, pues ah, pasan cosas, pero, pero bueno, eso una cosa es decirlo y otra cosa es, es programarlo, ¿vale? Eh, yo no veo o sea, la posibilidad de que las aplicaciones de KDE dejen de utilizar QTE mmm, nunca, ¿vale? Quiero decir. Eh, antes se haría una aplicación nueva, posiblemente quizás sería más fácil que, que no cambiar de, de QTE a, a otro a otro lenguaje librería de programación. Baltasar, ¿qué puede pasar con los proyectos, con los proyectos de software libre, incluyendo a, a KDE, Si de QT Company cierra. Cierra. QT. Bueno, pues yo creo que. Evidentemente no tengo ninguna bola de cristal para poder saber lo que ocurrirá a ciencia cierta, pero yo creo que en un principio ocurriría algo bastante obvio, pues que la KD Free Qt Foundation aplicaría la cláusula y la última versión de Qt se convertiría en licencia BSD. Lo que pasaría a continuación, posterior posteriori, pues sería, es toda una incógnita. ¿verdad? Eh, hay muchísimas cosas yo no digo que vaya a pasar, lógicamente, eh, pero podría ser que cada la comunidad y la carga de su desarrollo, de continuar su desarrollo. Y la otra es que otra empresa, esto me lo acabo de inventar yo porque lo, lo pienso, que otra empresa, empresa viendo lo que ha ocurrido con Qt, la buena fama que tiene, el buen, creo que, buen desarrollo que tiene en estos últimos años de relación óptima con el software libre, Tomar relevo con las mismas condiciones. No obstante, creo que estamos muy es muy pronto para aventurarse de qué va a pasar. Pero esta decisión de cerrar QT, Albert, ¿esto le interesa a The QT Company? Bueno, esto, esto es algo que que ahora vamos a hacer de, de, de entrenador de bar, ¿no? Eh, si hubiera entrado Messi antes, habríamos ganado, ¿no? Eh, yo no tengo una empresa, ¿vale? Con lo cual no te puedo decir eh, si lo que hacen es buena idea o no. Eh, está claro que ellos supongo que tienen sus estudios, ¿vale? Y, y, y han decidido que... No sería cerrar exactamente lo que quieren hacer, ¿vale? Lo que quieren hacer es retrasar, ¿vale? Eh, están un poco jugando con... Con, con el acuerdo que hay en la fundación. El acuerdo que hay en la fundación es que la versión libre se tiene, que, tiene que salir como muy tarde, 12 meses después que la versión comercial, ¿vale? Y ellos lo que están intentando es acercarse a eso, ¿vale? Eh, sacar la versión comercial hoy y no sacar la versión libre hasta el año que viene. Esto el, el acuerdo de la fundación lo permite, no, no hay ningún problema con eso. Y entonces ellos están intentando jugar con eso para, porque creen que así ganarán más... Más gente que se a la versión comercial, ¿vale? ¿Es buena idea? Pues supongo que ellos lo creen, ¿no? Si no, no lo, estarían, no, lo estarían, no lo estarían proponiendo. Yo no lo acabo de ver, ¿vale? Porque sí que es cierto que, que la gente que nos dedicamos a, al software libre utilizamos Qt bastante y generalmente utilizamos versiones más nuevas que, que lo que utiliza la gente comercial, ¿vale? Con lo cual hacemos un poco de, de testeo de forma gratuita, ¿vale? Eh, no sé, ahora mismo yo en mi portátil estoy haciendo un QT514, pero en, eh, en mi tiempo comercial me dedico a hacer proy proyectos para clientes con QT y la mayoría estamos en QT59 o, o QT512, ¿vale? Eh, no, na nadie utiliza las últimas versiones, con lo cual la gente del, del open source y del software libre hacemos... El, así un poco de testeo para, para que la versión comercial acabe saliendo un poco mejor, no con lo cual yo creo que sí que no, no les sería muy productivo a ellos cerrarnos el acceso a, a, a la versión de, de software libre durante un año porque perderían todo este testeo. no Como he dicho antes, eh, supongo que la gente que está allí tiene estudios de empresariales o similares y, y yo no, pero sí que la verdad que a mí no me parece una gran idea. Y pasar en algún momento la comunidad incluso ha hablado de una posible bifurcación. ¿Qué posibilidades crees que tiene? Bueno, una bifurcación de QT creo que es algo a tener, a tener muy, muy, muy presente porque es muy no tengo nada claro. Evidentemente no soy programador y me cuesta seguir mucho el trabajo que realizan y dar cuando ¿Qué cuesta más está menos. Bueno, desde un punto de vista externo, de un simple usuario, un simple usuario que realmente eh, eh, ve las cosas mm, desde otro punto de vista, pues creo que cada vez que hay una actividad por la comunidad, que es, sería este caso, al final el usuario se ve enviado. Recuerdo que cuando cabo de estar amparada por canal, eh, esto derivó en que las versiones de Kubuntu posteriores fueran mejores, incluso que al final apareciera una distribución que los usuarios que También recuerdo el caso de OpenOffice, como derivó en LibreOffice, y en la actualidad se puede que LibreOffice para un usuario es mucho, mucho mejor que, que OpenOffice. ¿Esto qué significa? Pues significa que evidentemente Existe posibilidad de ubicación un QTQD QT, KDE ¿vale? y que tiene ese éxito, claro. Eso significa que diríamos que tener muchos desarrolladores, por ejemplo, eh, eh, llevando adelante cada ¿no? Sí, que es cierto que, que hay muchos desarrolladores en KDE, pero nunca están tratados con lo cual sería creo, un bravo y lastraría ese desarrollo tan tan positivo que está llegando el proyecto KDE. Eh, y digamos que la bifurcación se tiene que llevar a cabo porque la situación finalmente se tuere. Albert, ¿con qué apoyo contaría KDE para mantener una bifurcación de QTE? Bueno, esto es un poco también eh, darle a la, a la bola de cristal y, y ver qué pasa. ¿no? Eh, hay, hay empresas por ahí que están utilizando la versión libre, ¿vale? Varias empresas grandes y pequeñas, eh, desde, desde gente que hace software 3D, a gente que hace cosas para coches, a gente que, que hace... De todo, ¿vale? El, el, el mundo de QT hoy en día eh, le pegas una pata a una piedra y, y está usando QT. Está usando Entonces, bueno, eh, habría que verlo, ¿no? Habría que ver esas, esas empresas si les vale la pena eh, unirse a, a la bifurcación o, o no. También, como he dicho antes, eh, las empresas suelen ir un poco más hacia atrás, ¿no? Con lo cual... Quizá tampoco les vendría de aquí eh, que, que la versión libre saliera un año después o, o no. O es, es, es un poco hacer, hacer predicciones de futuro con mucho humo. ¿no? Tema de la bifurcación, bueno, como ha dicho, Baltasar sería mucho trabajo. ¿vale? Sí que es cierto que se puede hacer, ¿vale? eh, todo exponerse, pero yo creo que es, es el, el último, último, último, ultimísimo recurso, ¿vale? Eh, no le beneficia a nadie. No nos beneficia a nosotros en KDE porque de golpe tenemos que dedicarnos a hacer muchas más cosas de las que hacíamos, aunque, aunque tengamos amigos, ¿no? aunque como tú comentas, se nos unan otras empresas o lo que sea. Bueno, eso es algo que no estábamos haciendo ni nosotros ni ellos ni nadie, ¿vale? Lo hacía Acute Company y de golpe tendríamos que hacerlo, habría que generar gente que lo hiciera. ¿vale? Y tampoco beneficia a Acute Company, ¿no? Porque, bueno, pues sí que es verdad que, que ahora mismo eh, algunos de nosotros eh, contribuimos con código a, a QT, ¿vale? no es no es no son unas cantidades industriales, lo ¿vale? eh, no que sé, quizás está el 5-10%, o pero bueno es un 5-10%, ¿no? eh, es 5-10% desaparecería y aparte eh, tampoco le vincinaría en el tema de nombre, ¿no? el, el hecho de que haya una bifurcación y si yo soy un, una empresa que quiere comenzar a utilizar QT, lo miras y arrugas un poco la nariz. ¿no? ¿Esto por qué ha pasado? ¿No? Es, es, es, es ruido no bueno. ¿no? Siempre está la, eh, el, el dicho este de cualquier que, que hablen de mí, aunque sea mal, bueno, eh, no, en este caso no lo tengo muy claro. ¿vale? yo eh, Esto yo creo que... Les, les iría en su contra en el tema de reputación y, y acabarían perdiendo algún que otro cliente también. Con lo cual, ¿se puede hacer el, la bifurcación? Sí. Tendríamos alguna que otra empresa que nos ayudara, muy posiblemente. Yo espero que no lleguemos a ese, a ese punto, ¿vale? Al, al ver, una cosilla, fíjate porque eh, me resulta curioso, ¿no? Eh, esto que estás comentando, o sea, no me resulta curioso, ¿no? Me resulta familiar, ¿no? Porque la industria, es eh, cierto que sucede así, ¿no? Eh, normalmente las cosas no se adoptan cuando salen, sino cuando llevan un, un, un cierto tiempo, ¿no? Y sin embargo, en el software libre lo hacemos al revés, en cuanto sale, adoptamos, ¿no? Y sin embargo, también podemos decir que, que muchos de los productos que usamos de software libre, eh, sino una gran mayoría, tienen una calidad tan buena o más que, que, que los comerciales, ¿no? Entonces, tú que precisamente desarrollas, eh, digamos, comercial en tu trabajo y, y software libre cuando, cuando puedes, en tu, en tu tiempo libre, y, y creo que más allá del tiempo libre incluso, eh, ¿qué, ¿qué puedes decirnos de eso? O sea, ¿qué sentido tiene, por ejemplo, si estamos viendo que con el software libre, utilizando las últimas versiones, eh, se puede producir una calidad muy buena, excelente, y sin embargo con el comercial, el comercial como que no se arriesga y utiliza... Una o dos versiones hacia atrás, ¿no? Como tú has comentado, que ahora estamos en cadena con la 514 de QT y sin embargo, comercial, pues está utilizando la 59 o una cosa así. Bueno, eh, yo creo que es un poco de tema de decadencia, ¿vale? Eh, eh, la industria vive un poco en el pasado, depende, depende de qué industria, ¿vale? Pero eh, yo a veces he estado hablando con compañeros que conozco que, que utilizan QT para, para los coches, ¿vale? Por ejemplo, los coches. Eh, el coche que se está haciendo ahora, bueno, diseñando ahora, ¿vale? Saldrá al mercado en, en tres o seis años, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que, que, bueno, pues quizá ahora sí que están utilizando la última versión, ¿no? Están utilizando 5.14 o, o 5.15, pero cuando, cuando se acaba en producción, eh, ya está un poco atrasado, ¿no? O, esto es un caso muy extremo, ¿vale? Pero sí que es verdad que la, la cadencia que utilizamos en el software libre, que es, es una cadencia brutal, ¿vale? En cada frameworks sale una versión cada mes. Eh, eh. Lo que era antes cada application sale una versión cada tres meses. Eh, de Plasma, ahora no recuerdo también si es cada tres meses o cada cuatro, pero eh, hacemos, hacemos versiones de una forma eh, muy, muy ágil, ¿vale? Eh, en, en la industria, sobre todo en la industria más que se dedica a hacer cosas. Esto no acaba de funcionar de la así. En la industria más de software puramente, ¿no? la gente que hace no sé, una aplicación 3D, eh, pues tampoco, tampoco están muy acostumbrados a trabajar así de rápido, ¿vale? La, la gente sacaba versiones cada año o cada dos años, ¿vale? Eh, esto está un poco cambiando, ¿vale? Porque la gente ha visto que sacar versiones más a menudo tiene sus beneficios, ¿vale? Pero, bueno, hay una resistencia a ello, ¿vale? Porque bueno, eh, la, la gente que, que manda, pues, es un poco de la, de la vieja escuela. Y, y les gusta, pues, tener su planificación, ¿no? Vale, vamos a hacer una versión en un año y tendrá todas estas versiones. Y, y, bueno, sí que es verdad que, claro, si haces una versión de un año, cuando anuncias, podéis anunciar que tiene muchísimas cosas, ¿no? Si sacas una versión cada mes, las cositas que puedes anunciar son más pequeñas. Pero yo creo que se está tendiendo en general a sacar eh, Versiones más a menudo, ¿vale? Sobre todo eh, en el mundo de aplicaciones móviles y tal, esto pasa más, ¿no? Esto pasa que vas, vas a actualizar aplicaciones y cada, cada día tiene dos o tres aplicaciones nuevas, ¿no? Y está bien porque, ¿qué pasa? Eh, ¿Habrá más errores? Bueno, puede que haya más errores, pero si sacas una aplicación hoy que tiene errores y lo harás a la mañana, pues, no pasa nada, ¿no? Si sacas una aplicación hoy que tiene errores y la próxima versión solo la tienes planificada para el año que viene, pues, tienes un problema, ¿no? Entonces, yo creo que, que lo que hacemos en el mundo del software libre es, es el camino. Eh, lo que pasa que, bueno, las empresas no están, es un poco, es un poco eh, curioso a veces, ¿no? Porque uno piensa que las empresas eh, lo hacen mejor, pero no, no necesariamente, ¿no? En el, en el mundo del software libre, tú vas a casi cualquier proyecto, vas a la versión de kit, desarrollo, máster, la compilas y funciona, ¿vale? En el, en el mundo de la empresa eh, no, no se trabaja a veces están así, ¿vale? Es como, bueno, meh, tengo este código, lo pongo y total, como no sacaremos la versión hasta de tres meses y el Git, el código no está en público, pues ya se arreglará, ¿vale? El, en el tema del software libre, como el código está público, la gente eh, se preocupa muy mucho de no, de no hacer cosas feas o, o cagadas, ¿no? Porque como esto, esto lo va a ver la gente, ¿sabes? Esto eh, cuando... en la empresa no pasa, ¿no? En la empresa está ahí y total, lo ves tú y tus compañeros y, y tú lo haces mal a tus compañeros también, ¿no? Eh, es, es un punto de vista... Es curioso, ¿vale? Entonces... También es cierto que muchas empresas se están pasando al, al open source a veces no tanto como por el convencimiento de lo que open source es bueno, sino porque las, la forma de trabajar que tiene el open source es buena, ¿vale? Te, te obliga a tener unos estándares de calidad que a veces eh, cuando trabajas así más encerrado no, no tienes. Es curioso, así porque precisamente QT se utiliza en un montón de dispositivos empotrados e incluso, como ha dicho Albert, eh, se está empezando a utilizar en la automoción. Eh, ¿Tú crees que pasarían en estos proyectos a utilizar la nueva bifurcación de QT? Pues me encanta que me esa pregunta porque no tengo ni idea de qué puede ocurrir aquí. De hecho, eh, creo que sería, sería interesante en este momento poder hacer un... un, un en realidad, ¿cómo se llama? A Agustín Benito, que es un desarrollador de KDE y que está miembro de KDE España y que sí que está metiendo en temas de automoción y dispositivos empotrados. Y seguramente él nos hará un, un, un podcast cortito de hora y media, dos horas sobre. Y nos lo Así que, no lo sé, supongo que, que en un principio seguirían con QT y después ya pensarían hacer la bifurcación o no. También tengo que decir que la tecnología está en, en un pues muy difícil sacarla de ese campo, con lo cual igual la energía de los QT es de, de muy muy grande y eh, continuaría. Pero bueno, como he dicho, no tengo ni idea y sería bueno hablar con QT, más idea. De hecho es, es interesante, ¿vale? Porque la la, la licencia libre que, hay, que utiliza ahora Qt, ¿vale? Ahora vamos a entrar un poco así en, en temas técnicos legales, que es un poco peñazo, pero dejarme, dejarme dos minutos, ¿vale? La, la licencia libre que utiliza ahora Qt es la LGPL3, ¿vale? LGPL3 es algo que por alguna razón mística a la gente de, de, de automoción no le gusta un pelo, ¿vale? Eh, hay unas licencias ahí sobre patentes y tal, eh, que no les gusta nada. Entonces eh, la, la gente de automación en, en particular, pero de, de, de empotrado en general, no les suele gustar la LGPL3 y entonces se tiran para comprar las licencias comerciales. ¿vale? En caso de que hubiera una bifurcación debido a que Qt, no, a que, a que Qt Company no saca una, una versión en, en 12 meses, ¿vale? que es el, el, la cláusula esta que, que le daría a KDE bueno, a la FreeCodeCamp de Foundation la opción de crear una bifurcación de, de forma más automática, eh, el código pasaría de ser LGPL3 a ser MIT, ¿vale? MIT es una licencia mucho más permisiva a la que la gente de sistemas en le tiene un poco menos de miedo, con lo cual, en el caso de que esto pasara, es posible que la gente que utiliza... Eh, la, la versión comercial, porque les da miedo el GPL3, se pasaran a, a la bifurcación, ¿vale? Con lo cual, de nuevo estamos en esos casos en los que parece que la, la gente de Qt Company no se ha mirado muy bien eh, qué podría pasar, ¿no? Porque de golpe podrían perder clientes porque les dejaría de dar miedo el, el open source. ¿no? A veces es un poco así raro. A la gente le da miedo el open source o el software libre. Y, y, y podría pasar esto, ¿vale? Entonces, pues... Es lo que dice levantar, ¿vale? Es, es, es decir futuro que no lo sabe nadie, pero, pero bueno, es algo que podría pasar. y eh, Albert, es evidente, hemos estado hablando antes del trabajo que supondría, digamos, si en un momento determinado se tiene que hacer esa bifurcación y que implicaría un montón de trabajo esto, porque como tú has dicho, eh, nosotros digamos que los software libres se aportan 5 o 10% del PWT y ahora tendríamos que pasar a mantener ese 95 o 90% y lo restante, ¿no? es decir, el total, el 100%. ¿no? Pero podemos, tirando de esa bola de cristal que ya estamos tirando bastante rato de, de ella, Imaginar qué consecuencias tendría en el caso de que, de que eso ocurriera, o sea, qué podría pasar para el KDE y el resto de proyectos, evidentemente que lo utilizan QT, se garantizaría el desarrollo, porque evidentemente ahora había que dedicar un tiempo, unas horas, un o horas programador, ¿no? a, a, a hacer el desarrollo de QT, que ahora, digamos, pues, pues lo tenemos con DQT Company, ¿no? ¿Qué podría pasar? ¿Se garantizaría se todo? Eh, posiblemente. Eh, eh, también es, es, es, es difícil de decir, ¿no? Eh, sí que es cierto que Qt es un producto muy grande, ¿vale? Qt tiene cosas que en CAD utilizamos y tiene cosas que no, ¿vale? Por lo cual tampoco posiblemente nosotros nos interesaría mantenerlo todo entero, ¿vale? Qt tiene extensiones de, de WebAssembly para, para ejecutar Qt en el navegador que nosotros no utilizamos. Tiene extensiones de hacer objetos remotos para hablar entre aplicaciones que se ejecutan en distintos servidores, etcétera, etcétera, que en KDE tampoco se utilizan. Con lo cual, bueno, eh, bueno habría que verlo, ¿no? Pero desde el punto de vista propio de KDE, la bifurcación de QT sería más pequeña para nosotros, porque a lo que nos pasaría a nosotros realmente interesar no es el 100% de QT eh, quizás sería el 50%, ¿vale? O el 5%, con lo cual sería menos trabajo. Eh, o no, ¿no? Porque si tienes que convencer a, a más gente que se te una, pues, pues a esa gente es, esto es como todo, ¿no? Eh, a alguien Si está es porque a alguien le interesa, con lo cual, bueno, pues quizás habría de mantener también. Es, es, es complicado. ¿Se relantecería el desarrollo? Muy posiblemente, ¿vale? Eh, está claro que, que habría que ponerle trabajo. Sí que es cierto que la bifurcación haría menos cosas, ¿vale? Eh, por ejemplo, yo qué sé, eh, o, o, o no a la vez, pero déjame que te dé un ejemplo. Eh, Qt funciona sobre, sobre microcontroladores, ¿vale? Sobre, sobre placas de, de, de muy poca potencia, sobre sistemas un poco más de potencia, pero de tiempo real como QNX o VXWorks, ¿vale? Esto es algo que, que nosotros no hacemos servir, ¿vale? Con lo cual... Como mínimo de muy a primeras, esto iría fuera, ¿vale? El soporte que se mantendría sería el soporte de, de Linux, Windows, Mac y Android, ¿vale? Y para de contar, ¿vale? El, el, el, el soporte para, para el WatchOS, ¿vale? Que es el sistema operativo que llevan los, los, los, tele, los relojes inteligentes de Apple. Eso no lo usamos para nada, ¿vale? Eso, entonces, esto, esto iría fuera, ¿vale? Que no es una gran parte de QT, pero bueno, cuando comiences a recortar, pues siempre va bien. Como digo, iría fuera en una primera versión. Eh, luego nunca se sabe ¿no? si vendría alguien que diga, oye, pues a mí me interesa esto y, y quiero mantenerlo en la divulgación. Eh, y a la vez quizá no iría más lento, ¿no? A la vez quizá iría más rápido porque a, hoy en día eh, el hecho de que Qt Company haga el 90 o 95% del trabajo quiere decir que que tienen un control muy férreo de lo que se hace, ¿no? eh, Sí que es, es cierto que es un proyecto de software libre, es un proyecto en el que tú puedes ir y proponer lo que quieras, pero cuesta, ¿vale? Porque el, el, la mayoría del trabajo lo hace una misma empresa, con lo cual el, tienes al 95% de la gente que tiran en una dirección, ¿no? Entonces, cuando tú quieres tirar en otra, pues, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, si hubiera una bifurcación, quizá esto no pasaría y, el, y habría un... un otras dinámicas de trabajo, ¿no? Y quizás sería más fácil mover las cosas. Con lo cual, bueno, se, se habría que ver. Está claro que, obviamente, haría falta más gente trabajando, pero quizá no, no se iría más lento, ¿no? Esto a veces cuesta un poco pensar, incluso las cosas más pequeñas a veces van más rápido, ¿no? Por cuanto es, es el, la, la broma esta de si quieres que se haga por una persona y si no quieres que se haga por un comité y el comité eh, Hablarán sobre ello en vez de hacerlo, ¿no? Entonces, que es un poco también lo que pasa en el software libre, ¿no? En el software libre tenemos unos productos de, de grandísima calidad como, como son Plasma y, y miras y dices, ¿cuánta gente hay haciendo Plasma, no? No sé, sea, ahora me lo invento, ¿no? Pero son en, en las decenas, ¿vale? No, no llega a los centenares. Y, y, y miras y vas y dices, ¿cuánta gente hay haciendo Windows? Y son decenas de, de millares de personas, ¿no? Y dices, oye, pues, pues quizá quizás, no sé, son superhombres esta gente, son super mujeres que tenemos aquí a, que 10 personas hacen lo que hacen 10.000. Bueno, eh, a ver, no, no y sí, pero el, el, el tener más gente no siempre es mejor, ¿vale? Entonces, habría que ver la, la velocidad. Pues está claro que, que hay evidentemente claros y oscuros. Eh, Baltasar, por otro lado, eh, precisamente perder al QT Company quizá, quizá también nos implicaría perder un poco esa visión externa sobre esas partes que, por ejemplo, ha comentado eh, Albert, ¿no? de, de esas otras partes que nosotros no utilizamos, pero que a lo mejor en algún momento determinado eh, alguien la ha visto y dice, ah, pero yo voy a utilizar esto, ¿no? Entonces, implicaría también un poco, quizá, perder esa visión externa, ¿no? Eh, de alguna forma, el QT Company pues, recibe realimentación de esos otros distintos frentes a los que ellos hacen… hacen eh, hacen desarrollos para, para eso y también se pues, permite que el proyecto pueda evolucionar en distintos campos. Eh, ¿Tú crees, Baltasar, que, que, que ocurriría eso con esa posible bifurcación, que se perdería un poco de esa visión externa al proyecto para acabar centrándonos un poco en, en nosotros mismos? Pues evidentemente, tú lo has dicho, eh, perderíamos una visión externa que es interesante no solo ya solo por... por la parte del software, la parte de cosas que me pueden aportar a un proyecto KDE, sino también por esa visión empresarial de, de, de hacer, las cosas, hacer las cosas de otra forma. ¿vale? Se nos ha criticado mucho, se critica mucho que el software no tiene visión comercial de las cosas y, y esto es así. Y claro, tener un aliado como QTE, eh, no estoy en esferas, pero sí que les puede dar una visión puede ser positiva o negativa de cómo se hacen las cosas en las empresas. Y, evidentemente, cuanto más cerrados estemos en nosotros mismos, más difícil será evolucionar. Claro, aquí estamos hablando, hemos hablado en podcast de, de escritores, sistemas de portátiles, de plan mobile. Hoy hablaremos de otra cosa y, y claro, está muy bien tener eh, una visión muy amplia muchas cosas cosas que así vamos y vamos adelantando y las y los proyectos se van retroalimentando respecto a los otros. Pues la respuesta, sigue pues siendo la misma, es decir, si sí, aún sería, un, sería una gran pérdida, ¿vale? porque en mi opinión el eh, futuro y más estos tiempos tan convulsos y tan tan extraños que estamos, nos toca vivir estos últimos, este último mes y lo que nos queda, eh, creo que el futuro está en la, una combinación de esfuerzos, tanto de personas como de empresas, de comunidades, de administraciones, etc. Y, y solamente así sacaremos este, este mundo adelante que se nos ha complicado mucho. A ver, una última pregunta sobre, sobre el tema. ¿cómo se encuentra ahora mismo realmente la, la situación entre The Gute Company y, y la comunidad, ¿no? representada por The KDE eh, Foundation y ¿qué crees tú que nos vale para el futuro? ¿Va, va a recapacitar eh, The Gute Company? ¿Era un poquito, estaba probando a ver por dónde van los tiros o estamos presionando nosotros por parte de la comunidad? ¿Cómo estamos y qué crees tú aunque sea a nivel personal, ¿qué va, ¿qué va a pasar en el futuro? Bueno, el, el, el estado actual es un poco este, ¿no? El estado actual es... Eh, Qt Company dijo, pasarán 12 meses desde que saquemos la versión comercial a la que sacará, a la que sacaremos la, la libre, ¿no? Entonces, hubo, hubo bastante revuelo sobre esto, ¿no? Hubo sobre se, se hizo... Primero hubo un, un correo a la lista de KD Community, en la, en la que hubieron varias contestaciones esto tuvo ramificaciones por varias listas de correo ¿vale? mucha gente que utiliza Qt, que no utiliza Q KDE ¿vale? Rallo, por ejemplo la gente de QGIS que hacen un, un programa de, de, de GIS con Qt recogieron el guante y, y hubo en general bastante movimiento diciendo esto no va bien eh, esto no, es, no, no va a funcionar si, es necesario, si pasa esto, si es necesario, haremos la bifurcación. ¿vale? Entonces, pasaron un par o tres de días y la, la gente de, de Qt Company hicieron un, un post en su blog en el que dijeron, eh, el mundo es maravilloso, eh, amamos al software libre, eh, qué bonitos somos todos. ¿vale? Eh, así, así estoy parafraseando un poco, vale, pero, pero realmente si lo buscáis, son, son tres líneas en las que tampoco... Es un blog curioso, ¿no? Porque en el, el blog no admite que ellos han decidido proponer eh, esto de, de hacer 12, 12 meses la versión libre a la comercial, ¿vale? Con lo cual, eh, si, lo, si lo mires en el mismo, es un blog muy fuera de contexto, ¿no? Es un, es un blog en el que dices, nos gusta jugar libre. Dices, ya, pero esto ya, no, ya os gustaba antes, ¿no? O no, o sí. Entonces, habría estado bien que el, que el blog hubiera sido un poco más extenso y dijera... Bueno, pues es cierto que se habló de estas cosas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero ahora hemos recapacitado, etcétera, etcétera, y hemos decidido que no, ¿vale? Porque eh, si no, eh, cuando uno el, ve el blog, parece, si, si, lo, si lo lees eh, así a, a, a valor de cara, ¿no? Parece incluso que esté diciendo que la, que la gente de, de KDE hemos mentido, ¿no? Parece que, que, que diga, no, esto... Nosotros nunca, pero, pero por favor, con lo que a nosotros nos gusta el software libre, ¿cómo vamos a proponer esto? ¿no? Entonces, bueno, el, el estado es un poco este, ¿vale? El estado es un poco en el... Eh, yo creo que ellos tiraron la piedra intentando ver qué pasaba. Eh, se han dado cuenta que no, que no que la comunidad no ha reaccionado bien. Incluso, incluso lo que comentaba antes, ¿vale? Eh, la comunidad hacemos... Testeo de forma gratis a los comerciales. Yo, yo he visto, he visto en, en varios foros comentarios de gente diciendo: Pues yo utilizo la versión comercial y, y no me parece buena idea tampoco, ¿vale? Porque me, real, me, me retroalimento un poco de este trabajo gratuito que me hace la, la comunidad, que si ahora no me lo hace, pues, pues también pierdo, ¿no? Yo creo que se han dado un poco cuenta de esto. Eh, quizá esto ya es un poco y hacer, hacer juegos hipotéticos, ¿vale? Quizá tampoco era nunca su su objetivo final, ¿vale? Quizá ellos, eh, ¿sabes esto del, del, del, del poli bueno, poli malo, no? Entonces, quizá ellos no quieren hacer esto, sino querían hacer otra cosa y dijeron, bueno, vamos a decir esto, eh, nos dirán que no y cuando nos digan que no, damos una propuesta diferente y, y les, parecerá, les parecerá bien porque, porque no es tan mala como esta, ¿no? Eh, esto ya es un poco hacer, hacer eh, cábalas, pero, pero quizá puede andar por ahí el tema. Yo, tal y como lo veo, es que esto se ha calmado un poco y mi esperanza es que no cambie mucho el tema de cómo está ahora, ¿vale? Eh, hay gente que se ha enfadado, ¿vale? A mí mismo me... me no, o sea, no, bueno, quedarse es un poco fuerte, ¿no? Pero eh, esto que te dices, pues mira, oye, no me quita un poco la, la, la, la gracia, ¿no? Eh, bueno, que pasen unos meses, eh, continuar, ¿vale? Yo creo que, que no va a pasar nada, que vamos a continuar como estamos, que realmente eh, el tema es que Qt Company tampoco está perdiendo dinero, ¿vale? Dices, no... Eh, si estuviera perdiendo dinero y dices, es que hacemos esto y cerramos, y dices, bueno, pues, oye, pues, si hacemos esto cerramos, pues, bueno, pues quizá hay que hacerlo, ¿no? Porque <ríe> si cerráis tampoco me sirve, tampoco, tampoco hay inversiones nuevas. Pero Qt Company no está perdiendo dinero, ¿vale? Qt Company la, es, una, es una empresa que, que cotiza en bolsa, los resultados son públicos y no está perdiendo dinero. Quizá no está ganando tanto dinero como querrían ganar, ¿vale? Esto es, esto es un tema diferente. Pero, pero, bueno, si no estás perdiendo dinero, pues quizá tampoco hay que... Hacer movimientos tan arriesgados, ¿no? Porque puedes puede tener unas consecuencias eh, un poco fuertes. Pues tendremos que ir viendo cómo evoluciona el tema. Eh, Baltasar, queda claro que QT permite una gran versatilidad, como es el caso de un nuevo desarrollo. Eh, hemos pasado de pantallas pequeñas de móvil a pantallas gigantescas. De eso trata el nuevo proyecto de la comunidad KD. ¿Por qué plasman las pantallas grandes y qué, qué sentido tiene? Hombre, plasma en pantalla grandes tiene sentido porque plasma tiene que estar en todos los sitios, hasta que la comunidad que conquiste todas las pantallas del universo no estará contenta. ¿Y el sentido? Pues el sentido es, es enorme, básicamente por un tema de privacidad. Nos hemos preocupado muy mucho de tener un ordenador libre de sobremesa. Nos hemos preocupado muy mucho de tener un portátil todo con código abierto. Nos Incluso nos preocupa la BIOS y nos preocupa todísimo. Nos hemos preocupado también por las tablets, por los teléfonos móviles. Total, que nos preocupamos muy mucho de todas las cosas y de repente tenemos en el salón de nuestra casa una pantalla súper grande que es Smart TV, que se conecta a Internet, que tiene aplicaciones privativas y eso parece que es el que no nos preocupa. Entonces, ¿qué sentido tiene? Pues justamente ese, el de tener un sistema de entretenimiento libre que respete nuestra privacidad. Ese es el sentido de tener plasma en nuestras pantallas. Y es algo que hasta ahora no habíamos pensado, no habíamos caído o simplemente eh, no habíamos llegado a ello. Eh, Albert, como desarrollador con este proyecto vamos a tener un escritorio en una televisión. Es una prueba de concepto que tiene de herencia y de parecido con aquella idea que fue Plasma Active. Y para quienes como yo no sepan mucho, ¿nos recuerdas qué fue Plasma Active? Sí, bueno, eh, Plasma Active era, era un, un intento... La verdad es que no se sé hace cuanto ya, pero varios años vale para, para tener eh, plasma en tablets eh, más, que, más que una herencia de Plasma Active, quizás sería una, una herencia de Plasma Media Center, ¿vale? Que, que venía, era un poco también amigo de Plasma Active, pero no directamente. Eh, sí, eh, tiene, tiene herencia. Se parecen, eh, bueno, se parecen en, en que la idea, tanto QT como Plasma, son, son bastante versátiles eh, y, y puedes hacer muchas cosas, ¿no? Ya está, eh, tenemos Plasma para escritorios y tenemos Plasma para teléfonos y y son, son formatos muy diferentes. Son, son, en uno utilizas un ratón, en el otro utilizas el dedo. Uno tiene una pantalla más ancha que estrecha y, y el otro lo, lo tiene más larga que ancha, ¿no? Pero, pero la idea es que todo, todo plasma está programado de una forma en el que es se puede adaptar, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eh, el paso siguiente es ponerlo en la televisión. ¿no? Eh, ¿Es una prueba de concepto o no? Bueno, eh, Sí y no, ¿no? Todo todo ha de nacer de algún sitio, ¿vale? Está claro que no es algo que, que yo te diría, ponte ahora mismo y úsalo, pero, bueno, es un producto que está ahí. Eh, si vas a la web, ¿vale? La, la web es plasma-bigscreen.org, pone que es en, en fase beta, ¿vale? Bueno, pues está ahí, es para que lo pruebes, ¿no? Para que lo pruebes, veamos qué bien va o no bien va y, y, y a ver cómo evoluciona, ¿no? pero, pero, bueno, mmm, tiene buena pinta. Eh, pantallas grandes o pequeñas. Eh, Baltasar, ¿Qué tienen en común y qué se diferencian estas dos concepciones? Eh, ¿Estamos hablando de un diseño adaptativo siempre o incluso de convergencia? Así lo has dicho todo tú, Maica. Eh, estamos hablando de dos concepciones diferentes. También lo ha comentado antes Albert, pantallas diferentes. Manejo diferentes aplicaciones, unas son con ratón, otras con dedos, otras son con, con mandos a distancia. Es decir, eh, estamos hablando de que si se si hacen las cosas bien con Plasma, una aplicación según qué dispositivo encuentre, si se comportará de una forma o con la otra, estamos hablando de Kirigami pues sí, estamos hablando de todo esto, todo esto que hemos estado hablando durante mucho, y sí, mucho tiempo en, el, en, el, en, este, en este podcast sobre convergencia de, de aplicaciones. Sí, es cierto, Artasas, que, que hemos hablado bastante de, de todas estas cosas y, y supongo que es mucho más que seguiremos hablando, sobre todo sobre todo de Kirigami, que yo creo que es un poco por donde anda, anda el futuro, un poco de todo, ¿no? Eh, eh, Albert, volvemos un poco de nuevo a QT. Eh, ¿Cómo de importante es la base de QT para este tipo de desarrollos, para este tipo de ideas, digamos, un poco novedosas de vamos a probar KDE en un entorno completamente distinto? ¿Cómo nos ayuda ahí QT? Bueno, ayuda de, de varias maneras. ¿no? Una de las formas en la que ayuda también es, es en funcionar en, en dispositivos menos comunes. ¿no? Esto va, La idea es que que vaya a ser una placa pequeña, ¿no? Una placa que sería típicamente ARM. Para esta para este prueba de concepto han utilizado una Raspberry Pi 4. Pero, bueno, uno en general no quiere tener un, un ordenador grande al lado de la tele, ¿no? Porque, bueno, pues, eh, las arquitecturas típicas de, de, de PC se calientan mucho, te hace falta un ventilador. Un ventilador no mola porque escuchas el ventilador en vez de escuchar la tele. Eh, con lo cual, bueno, quieres ir a, a otro tipo de dispositivos, ¿no? En general, la ARM. Entonces, bueno, pues, el hecho de que Qt funcione sobre sobre una, una gran eh, variedad de, de dispositivos, pues esto ayuda, está claro. Ayuda desde la parte técnica, ¿no? Qt tiene, tiene características de, de QML, etcétera, que te permiten hacer un poco de todo, ¿no? Y aquí se demuestra, ¿no? Eh, tienes un, una, una interfaz diferente, ¿no? Interfaz con, con, con los más grandes, porque bueno, porque la tele está lejos, ¿no? Normalmente la, la pantalla del ordenador la tienes a, a medio metro, la del la teléfono la tienes a un palmo y esta la tienes a 4 a o 5, ¿no? Bueno, necesita diferentes casuísticas y sí que es cierto que QTE es, es muy importante para, para facilitar esto. Eh, y curiosamente, precisamente en el tema de pantallas grandes, ¿no? eh, pues tenemos a un jugador de, del software libre que es, yo creo que, pues no me voy a equivocar, creo que es la gran referencia que, que tenemos, ¿no? que es Kodi, el antiguo XBMC, ¿no? que, que además se encuentra muy bien situado, que incluso se vende preinstalado en ciertos equipos multimedia para televisión, ¿no? este pequeño ordenadorcito que, que enganchamos a una tele y, y, y convertimos nuestra tele, si no lo era, en una Smart TV, ¿no? en una tele inteligente. Que, de hecho, por ejemplo, en mi caso, yo tengo una tele de hace 30 años porque la veo muy poco y no he tenido ganas ni tiempo todavía para comprarme una nueva. Así que utilizo la de mis padres de hace un montón de años, y, pero es inteligente. Puedo ver el YouTube, puedo ver un montón de cosas y, y, y es con un aparatito de estos, ¿no? Entonces, Cody la verdad es que está muy bien. Tiene un gran desarrollo, además tiene un montón de complementos y algunos legales y legales y se utilizan todos, no eh, precisamente el tema de, de, de estos complementos ilegales es un poco por donde viene, viene le en las críticas a Cody, no pero Baltasar eh, qué puede aportar KD plasma eh, frente, frente a un Cody, no a un jugador como, como es Cody que, que vuelvo a repetir no tiene una gran implantación en, en, en el mercado si podemos llamar mercado a esto, no y, y además que funciona realmente bien, no entonces ¿Qué, ¿Qué aporta KDE Plasma? Eh, pues yo creo que ahí puedo aportar varias cosas importantes. Y la primera creo sería una gran flexibilidad. Recordemos que uh, KDE eh, Plasma tiene muchísimas aplicaciones que bien configuradas y bien adaptadas eh, son súper potentes, están interrelacionadas, etc. Eh, también, um, Vanguardia. ¿Vale? No, no, recordemos, no tenemos que olvidar que KD Plasma es el I, más D, más I del software tener eso en tu televisor pues eh, no tiene precio eh, debo confesar que yo también soy usuario de Cody y estoy bastante contento con funciones y demás, pero eh, sí es cierto que lo veo a veces en el en, en eh, parece un poco contradictorio, porque es lugar libre y debería tener toda la libertad evidentemente sí, es engorroso Hace poco, poco se va perdiendo esa concepción de que tienes un sistema operativo um, New Linux y encima tienes una aplicación. Al final es toda una aplicación código se complica la cosa. Por tanto, ¿qué ganaríamos con, con Plasma Big Pues tener realmente una solución New Linux con una gran, gran colección de aplicaciones potentes e internacionales y, y, y libres abiertas y en contra, con, con, con, con un de desarrollo frente a algo más cerrado. Aunque sea software libre, eh, si lo habéis probado, veréis que al final las cosas, los complementos y demás, tienen su, su, su propio universo, lo cual hace que sea más engorroso de trabajar. Por mi parte, eh, eh, utilizo código estoy contento, lo he dicho anteriormente, pero he hecho en falta que realmente tener una distribución escritorio corriendo por debajo. el que está corriendo por debajo, pero Cody lo aplasta, digámoslo así. Pero, pero precisamente el tema, Baltasar, de, de, de Cody, ¿no? Eh, no es precisamente que tú en una tele, ¿para qué necesitas un escritorio? no Realmente tú en una tele, que haces? Pues ver películas, ver series, a lo mejor puedes, en un momento determinado, si te puede interesar, consultar una página web pero realmente la tele es un dispositivo de consumo, ni siquiera es un, o sea, no sé, una tableta en un momento determinado, por ejemplo, pues también es de consumo, ¿no? Pero, pero en un momento determinado, pues puedes convertirla con un poco de esfuerzo en, en, un, en un aparato de creación, ¿no? Pero la tele en sí es bastante complicado, ¿no? Entonces, codi está muy pensado como para eso, ¿no? Y tiene, tiene ciertas cierta, mm, eh, funcionalidades que, que, que, digamos, hacen que, que sea fácil de utilizar, ¿no? Entonces, este concepto de, de plasma para big screen, ¿no? Para pantallas grandes, ¿qué va a aportar? Con respecto a que sea, digamos, ¿qué es más fácil de hacer con plasma big screen que, que, que con Codi? O, o, ¿O qué cosa distinta va a aportar que Codi no tenga y vaya a facilitar, no? O sea, no sé si tú has pensado un poco en, en, en eso. Pues yo creo que básicamente la, la transparencia de cómo se hacen las cosas. Todavía no he podido probar un plasma de Screen, pero claro, como estoy trabajado, habituado a trabajar con plasma, sé más o menos cómo funcionan las cosas, cómo están relacionadas, etc. en ocasiones, eh, como él coja la información de un sitio, lo pone en el otro, curva de aprendizaje que quizás la gente eh, que quiera solamente eso pues ahí está, pero por ejemplo, para mí a veces se me queda lo que he comentado anteriormente, un poco encorsetado, no puedo actualizar de una forma de, también depende de qué distribución esté lo puedo actualizar o no lo puedo actualizar a veces hay cosas que no sé por qué funcionan de esa forma, el tema de los complementos, desde luego bueno, yo estoy utilizando CODI 18. 17. 18. 18. 2, pero el código los complementos es una locura, igual es con, ¿de acuerdo? lo cual yo yo espero que Plata claro, me traiga un poquito más de claridad respecto a lo que puedo hacer o que me pueda dejar hacer. Esa es mi opinión. Yo creo que una de las cosas que también puede aportar es, es no, no, no haber solo uno. ¿vale? Eh, cuando solo hay uno, eh, el mundo es muy monotema. ¿no? Entonces, eh, esta es la manera y, y esto es cómo funciona. ¿no? Entonces, a veces el, simplemente el hecho de haber dos... Eh, te permite probar cosas nuevas que quizás son mejores o quizás son peores, pero, pero siempre hay un, un, un bucle de, de retroalimentación ¿no? Entonces, quizá ahora la gente de Plasma Brick Screen prueba algo diferente a lo que está haciendo Cody y, y los de Cody dicen, oye, pues esto es una buena idea, ¿no? Y, y cuando, cuando solo hay uno, la, la, el, la no existencia de la competencia hace que las cosas se queden un poco estancadas a veces, ¿no? Entonces, yo creo que simplemente el, el hecho de que hay, haya múltiples eh, productos que, que, que van al mismo, al mismo mercado, ya, ya es de por sí, solo, solo el hecho de que haya más de uno ya es, ya es bien. De hecho, perdona que te corte Albert, eh, hay una cosa que que es interesante y lo hemos comentado, es que eh, el Plasma Big Screen va a estar relacionado con otro proyecto de software libre como es Mycroft que te va a permitir eh, con, controlar tu, tu plasma, big, tu, tu televisión con la voz. Yo no sé si Kodi tiene esa posibilidad. Igual sí y me tengo que callar la boca, pero me temo que no sea así. ¿Por qué? Porque mi príncipe tengo con complementos Kodi para hacer ciertas cosas... Eh, me dan bastante problemas y no me da la solución de sacarlo un pequeño ejemplo si yo estoy con una en, en el escritorio plasma y no me funciona veo la consola y veo que falla mientras que en código por ejemplo eso ni, ni me lo puedo bloquear, que no he visto cómo sale el error me explico eh, volvemos un poco también al, al mismo punto, ¿no? El, quizá la gente de Codi ha pensado en, ah, haremos esto que se le pueda hablar a la tele, pero, pero luego han pensado, ah, esto quizá no, ah, ¿quién le quiere hablar a la tele? Si al final tienes el mando es más fácil apretar los botones, ¿no? Eh, bueno, pues la gente de Plasma big ha dicho, pues no, mira, vamos a poner que tengamos Minecraft y se le puede hablar a la tele. Y quizá es una mala idea, ¿vale? quizá pero quizá no, ¿vale? Quizá la, la, la gente lo prueba y, y dicen, oye, pues sí. Y la gente de Microsoft dentro de cuatro o cinco meses dicen, oye, pues, pues es una buena idea. Quizá lo tenemos que añadir nosotros también. ¿no? El, el hecho de este que haya varias eh, implementaciones yo creo que siempre es, es beneficioso. Tampoco sin pasarse, ¿no? Tampoco hacer 20, pero, pero más de uno yo creo que es buena idea. No, la, la verdad es que ahí con esa con esa razón sí me has convencido, o sea que, que es cierto que debe, debe siempre por lo menos no ser un monopolio, aunque creo que no… No es la palabra correcta en cuanto nos referimos a una comunidad de software libre, pero creo que es lo que más o menos va a entender un poco todo el mundo, ¿no? Que solo hay una aplicación y, y esto es lo que hay, esto es lo que tenemos, ¿no? eh, Es cierto que, que por ese lado sí, sí tiene mucho, mucho sentido que haya más de una posibilidad, ¿no? eh, Al ver, en, en este sentido, también, por ejemplo, eh, hemos estado, digamos, comparando a Plasma Big Screen contra, contra Cody, que es el otro gran jugador de, dentro de software libre. Pero, ¿qué pasa con las opciones comerciales? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa con LG WebOS o con Android TV, que ya hay algunas televisiones que lo traen de, de serie? Eh, pues, creo que Samsung tiene su propio sistema operativo, que creo que además está basado en Tizen, que es software libre. Y, y además, por ejemplo, recordemos que WebOps tiene licencia Apache. No es software libre, pero sí es de fuente abierta. Entonces, ¿cómo, cómo se justifica también un poco eso? ¿no? Porque ya estamos viendo que hay una base también, en cierto sentido, que también es software libre, ¿no? Sí, bueno, uh, a ver, hablas de, de Tizen y de, y de WebOS, ¿no? Tizen creo que lo cerraron posiblemente, pero bueno, si no lo cerraron en algún momento había sido abierto, quizá no es todavía. No, no, no, hay, no. hay, una, hay una web ¿eh? de, de WebOps que, que, que vamos, que lo tiene, tiene ahí Yo open source, además ¿no? Es WebOps open source o algo así. Vale. Eh, lo que pasa es que es uno de estos proyectos open source, que es que es open source, pero tienes que trabajar para la empresa para poderlo utilizar, ¿vale? El otro día había un poco de, de broma también con, con la gente de Google. La gente de Google tiene muchos proyectos que son open source, pero la, la forma de aprender a utilizarlos es que te contrate Google, ¿vale? Porque si no, hay, no hay ni documentación, ni hay, ni hay forma de, de, de compilarlo, ni forma de ponerlo en una tele, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué aporta sobre estas cosas? Aporta una transparencia, ¿vale? Aporta una transparencia que que la gente de KDE KD, eh, tenemos por defecto, ¿no? Que es como, vale, pues tú quieres hacer servir esto, aquí están las instrucciones, esto es cómo se instala, esto es cómo se actualiza, esto es cómo funciona con esto, esto y esto, ¿vale? Eh, estos otros proyectos que están al 99,99% 99 controlados por una empresa suelen pecar bastante de, de ser software libre o, o código abierto, pero... Uh, rascando, rascando lo mínimo, ¿vale? Si te lo quieres poner, bueno, ¿cómo ponemos webOS en una tele? ¿no? Eh, me, gustaría, me gustaría buscar si hay alguien que, que ha sido capaz de instalar webOS incluso en una tele que ya tiene webOS ¿vale? Eh, no, no, no veo que sea muy fácil. Eh, entonces, la, la aportación eh, por ese lado es yo creo que es, que es clave, ¿no? Es el, es el trabajar en el abierto para la comunidad, No, no en el trabajar en el abierto... Porque la licencia te obliga y te, la licencia me obliga, pero tiro el código por detrás de la de la, de la valla, y ahí si la gente lo usa bien, y si no, casi que mejor porque no quiero que lo usen. ¿no? Yo, yo creo que es un poco eso. Y, y además, precisamente, eh, al ver y, y encadenando un poco con lo que hemos hablado antes, ¿no? Este tipo de proyectos además pecarán de solo la visión de uno, ¿no? Realmente, ¿no? O sea, apps, pues solo desarrolla LG, no hay nadie más aportando, con lo cual es solo la visión del eje, ¿no? Cosa que, que, por ejemplo, con Plasma Big Screen, pues posiblemente si, si eh, confiamos en que el desarrollo salga hacia adelante y, y se perdure durante mucho tiempo, pues no va a ocurrir esto, ¿no? Porque va a ser la visión de, de más de uno, ¿no? Sí, sí, totalmente. El, es, es lo que tiene. No hay, no hay nadie que controle Plasma Big Screen. Sí que es verdad que de momento hay pocos desarrolladores, ¿vale? Si, si miras en, en el código, hay cuatro o cinco personas trabajando en ello, porque, bueno, es un proyecto que acaba de comenzar. Y, y bueno, como todos los proyectos que, que comienzan, de algún sitio tienen que salir. Pero, bueno, como tú dices, si esto se hace grande, puede colaborar más gente con, con más visiones diferentes, haciéndolo más interesante. Sí, sí, sin duda. Y vamos a esperar eso. Entonces, Mari Carmen... ¿Nos esperamos y nos compramos una tele con de Plasma o qué? Yo desde luego lo haré. <ríe> que como he mencionado al inicio, eh, me encantaría poder tener una tele inteligente, innovadora, con software libre, que tenga mi privacidad, ¿no? Y, y espero que alguna empresa ¿no? decida implementarlo y que estén a la venta para todo, como la demás <ríe> eh, Baltasar, ¿y tú? ¿Tienes alguna esperanza de teles con KD Plasma? ¿Lo crees necesario para guardar la privacidad que ya, ya han mencionado previamente? Compar una televisión con, con plasma es todo difícil a muy corto plazo. Ya sabemos cómo funciona así, pero bueno, también es verdad que de última parte ya tenemos... Eh, libres porque hay empresas que se han interesado, porque a mí son una puta de mercado y se han lanzado a hacer eh, pues eh, con software libre eh, incluso ya hay empresas que están empezando a vender móviles y tablets también libres con lo cual eh, creo que si, si Plasma Big Screen tiene un cierto éxito entre tu nombre pues es muy posible que alguna una empresa así que le dé un ojito y, y diga, hombre, pues mira, hay gente que sí que está interesada en hacer ese tipo de productos, eh, yo sería uno de ellos. No obstante, y, y creo que es lo bueno, es lo óptimo de este proyecto del Plasma Big Screen, es que tú mismo eh, te puedes hacer una, una Plasma Big Screen y realmente no necesitas utilizar para casi nada el, el software de tu tele no será libre 100% porque el firmware está todavía de la marca de la tele, pero bueno, eh, ya veremos cómo, de hecho lo, de, lo diremos aquí un poquito, te la puedes hacer tú mismo. Pero, pero, Baltasar, ¿tú crees que, o sea, realmente tú crees que los fabricantes van a permitir eso? O sea, de que tú llegues y, y tal, o sea... A mí me encantaría, soy el primero y estoy seguro que algún, alguien va a conseguir hackear una tele y puedes poner el, el sistema operativo que, que tú quieras, pero ¿tú lo crees que eso va a estar...? O sea, pensemos en los móviles. En los móviles es mucho más fácil poner, digamos, cambiar a un sistema operativo como puede ser LineageOS o, eh, bueno, quizás v o nuestro plasma mobile no es tan fácil, no funciona sobre todo los dispositivos, ¿no? Pero tú fíjate, en móviles hay un montón y teles... Teles habrá más que teles habrá más que móviles, quizás, ¿no? Porque es raro que no tiene no tiene en su casa, ¿no? Aunque, bueno, el móvil se ha convertido en una herramienta sí, sí. De, de gran uso. Pero, pero, ¿tú crees que alguien va, va a hackearlo o el fabricante va a dejarlo? Eh, el, los hackers son, son enormes y pueden hacer prácticamente casi lo que quieran. No obstante, eh, tú puedes tener la tele con tu plan Big Screen utilizando una Raspberry Pi, utilizando un puerto, el puerto HDMI de televisión o incluso tu puerto RCA de televisión, con lo cual mmm, no, no creo que pueda sustituir el, el, el programación básica que tiene, que tiene tu televisor inteligente de último modelo o tu vieja... Bueno, si es tu vieja televisión, no importa, porque no es inteligente y lo harás tú con una Raspberry Pi. Pero... Eh, yo creo que sí que se, se podrá hacer. Otros fabricantes de base lo pongan. Pero lo el del proyecto plasma Vizcín es que en realidad lo que hacen ya, o si esta tarde, esta noche, eso tú que tienes esa costumbre de dormir hasta las 3 de la mañana, pues te coges una Raspberry Pi, te coges el software, una micro CD y la conviertes. Sí, la, la verdad es que es fácil probarlo. Sí, eso sí es cierto que, que, bueno, mira, no sé, es que no tengo la Raspberry 4 a mano, si no, lo probas hasta la misma noche. Y bueno, adentrándonos un poco en las tripas ya, eh, ¿qué encontramos debajo de la tecnología de plasma en las pantallas grandes, tal vez? Bueno, eh, la tecnología son... son eh, en particular dos grandes, dos grandes bloques, ¿no? Tienes la, la tecnología de, de plasma con, con kirigami, si quieres, por encima, ¿vale? Para, para hacer las aplicaciones, la interfaz gráfica eh, y luego tienes la parte de la voz, ¿vale? Tienes la parte de, de microsoft para, para hablarle a las aplicaciones, ¿no? el, Está claro que el, el control es diferente, ¿no? En una, en una aplicación de escritorio, pues, aprietas con el ratón en una aplicación de, de, te, de teléfono aprietas con el dedito eh, en la tele no te quedes siempre está en la típica interfaz de utilizar el mando, ¿no? arriba, arriba izquierda, izquierda, derecha, apretar el botón depende para qué, es un poco, es un poco pesado, entonces el, el hecho de que tengas la posibilidad de hablarle eh, genera nuevas posibilidades de interacción con la televisión también es cierto que genera nuevas necesidades en las aplicaciones, ¿no? o sea, Tener una aplicación típica de, de, de escritorio no está preparada para creables, ¿no? Entonces, tienes que, bueno, se tiene que programar un poco diferente, pero, pero bueno, o sea, son, yo creo que los, do, los dos grandes bloques de tecnología que, que utiliza eh, Plasma Big Screen por debajo y la verdad es que son muy interesantes ambos. Pantasar, ah, precisamente como está comentando, como está comentando Albert, todo el tema de, en una tele grande, una pantalla grande, funcionamos con el mando, con lo cual ahí hay unos términos de accesibilidad que también hay que tenerlos en cuenta. Y precisamente este tipo de, de desarrollo también nos sirve, pues quizás, para probar cómo estamos de accesibilidad en el, nuestro escritorio a, a nivel general, ¿no? ¿No crees tú que, que funciona también eso en, en ese sentido? Por lo cierto es que es un tema muy, muy interesante. En muchas ocasiones nos centramos en que que no tenemos ningún tipo de problema de accesibilidad, ni a, a botones, ni a visión y demás. Y claro, desarrollar un un plasma big screen que tiene como plus de accesibilidad que se pueda controlar con voz gracias al producto de minecraft pues le da un plus que realmente no se tiene. Evidentemente, las grandes compañías, en muchas ocasiones, eh, el tema de accesibilidad no, no, no, no lo no, no apuestan por ello porque el, el mercado es muy pequeño y claro el software libre pues tenemos esa, ese ese especial a ese tipo de, de problemas me parece súper súper interesantes además aprovecho a para comentar que Microsoft es un proyecto open source vale que su valor principal es que que respetas tu privacidad Además, creo recordar que la comunidad KDE y Microsoft ya han trabajado juntos anteriormente. ¿Verdad que sí? Tenemos un plasmoide por ahí. Sí, sí sí. ¿Sí? Tenemos, sí, sí. Tenemos un plasmoide, sí, sí, sí. sí. Eh, Albert, precisamente como desarrollador, eh, tú, que, tú que lo eres, ¿no? Y además de, de, de, los, de los buenos y de los, y de los que llevan ya tiempo en, en, en la comunidad KDE, precisamente este, este tema, a ti, digamos que... que, que, que Digamos, ¿qué te hace un poco cambiar, digamos, a la hora de, de desarrollar, no? O sea, empiezas a tener en cuenta, oye, pues fíjate ahora, eh, por ejemplo, ocular, ¿no? Que, que la llevas tú. Eh, ¿Qué tengo que tener en cuenta ahora si ocular se ejecutara en una pantalla grande? o pues, en una pantalla pequeña, como puede ser Plasma Mobile, ¿no? Eh, eh, la accesibilidad, el, el, el adaptación de la adaptación de, del mismo ocular, de los botones, etcétera, ¿no? Eh, entiendo yo que este tipo de ideas, proyectos, eh, eh, cambian un poco la visión del desarrollador, ¿no? Sí, sí, totalmente. El, o sea, el hecho de que tengas un, un factor de, de pantalla diferente ¿no? y, y una interacción diferente. ¿no? Como hemos dicho en eh, en, la, en, la, en la televisión, pues, quizá le hablas ¿no? y de pasar a la siguiente página o, o, o lo que sea. ¿no? Entonces, bueno, tienes que pensar en, en características nuevas, tienes que pensar en utilizar el, el espacio de forma diferente también. ¿no? Porque, bueno. En, es curioso, las, las televisiones tampoco tienen una resolución muy alta, no tienen más o menos la misma resolución que un, que un, que un portátil, pero están más lejos, eh, con lo cual eh, tienes que presentar las cosas en pantalla de una forma un poco diferente para, para que todo se vea bien. ¿no? Entonces, sí que es cierto que bueno, el hecho de que tanto tengamos que ir a teléfonos como a escritorios normales como a, a pantallas grandes, bueno, pues te hacen pensar... Eh, en ello, ¿vale? A veces eh, te hacen pensar en ello y dices, pues no, ¿vale? Porque no, no, no aplica, ¿no? Yo estoy, yo estoy haciendo una aplicación que no tiene sentido en una televisión. Pues vale, pero bueno, eso, eh, simplemente hecho el hecho de que exista te obliga a pensar en ello, te obliga a dedicarle un poco de tiempo y, y bueno, pues una vez hecho, pues ya decides si, si tiene sentido o no tiene sentido, si lo haremos en la siguiente versión o no, pero, pero siempre, siempre es interesante. Pero fíjate al ver que estás comentando que las teles, que si la resolución y tal, ¿no? Eh, bueno, yo antes he dicho que tengo una tele de hace 30 años y es verdad que la tengo, pero bueno, pues le he prometido a cierta persona que voy a cambiar la, la tele eh, y, y el otro día me puse un rato a mirar a ver cómo estaba la cosa y, y bueno, ya están empezando a salir. De hecho, Samsung ya tiene a la venta una tele de 8K, es decir, resolución 8000 y pico por lo que sea, ¿no? Y... Y, y bueno, ahora ya parece que lo habitual son las de 4, las de 4K, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en los monitores eh, no es tan habitual, ¿no? Eso yo entiendo que estas resoluciones ahora, precisamente que, digamos, se ha invertido un poco la, la situación ¿no? que tú estabas comentando, ¿no? Que antes teníamos monitores con mucha más resolución y ahora son las tres las que tienen más la resolución, ¿no? Y son los monitores los que están un poco por detrás, ¿no? Esto también. Eh, de cada desarrollador también tiene que tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? porque no es lo mismo eh, ocular en, en, en ocular o, o cualquier otra aplicación en, en 4K que, que en una resolución 1920x1080, ¿no? eh, porque el monitor, a lo mejor estamos hablando, por ejemplo, un monitor de 28 pulgadas, que, que es un tamaño ya respetable, pero sin embargo nos lo encontramos en 1920x1080 y en resolución 4K, y, evidentemente, eh, no es la misma resolución porque 4K es cuatro veces 1920 por 1080, ¿no? Entonces, esto ¿cómo se gestiona de, de cara, desde de, de la parte de, de un desarrollador o desde la parte del escritorio KD de Plasma? ¿no? Bueno, es, es complicado, ¿vale? Es algo que no tenemos solucionado al 100% todavía, ¿vale? El, el, el hecho del, 4, del 4K, como tú dices, es, es cuatro veces más de resolución, ¿no? Entonces, hay, implica muchas cosas. Implica que hay que ir con cuidado porque a veces eh, haces las cosas demasiado pequeñas, ¿vale? Esto es el, el problema típico que, que ha habido desde el principio con, con la alta definición, ¿no? Que hemos hecho las cosas igual de grandes que antes, en el mismo espacio, pero la resolución es cuatro veces más grande, ¿no? Entonces, eh, se ve todo cuatro veces más pequeño. Vale, mal, esto la gente no quiere eso, ¿vale? Eh, ¿Qué pasa también? Trae acarrea a, a un... Un, un problema de recursos, ¿vale? El, el hecho de, por ejemplo, hablando de un ocular, cuando uno genera un, un PDF, cuando uno ve un PDF, el PDF es vectorial, ¿vale? Que significa que hay que trabajar mucho más para, para pintar ese PDF por pantalla. Con lo cual, bueno, trae, trae sus problemas añadidos, que bueno, ahora ya hace tiempo que tenemos pantallas en alta definición, ya están casi todos solucionados. Pero de vez en cuando aún se encuentran algunos, ¿vale? El otro día arreglamos mismo en ocular un, un problema muy pequeñito, muy pequeñito, ¿no? Había un, había un checkbox por ahí que, que en alta definición se veía mal. ¿Por qué? Bueno, porque cuesta, cuesta, ¿no? Hay, hay que trabajar en ello. Y, y la verdad es que es uno de los problemas que, que no están del todo solucionados todavía hoy en día. El, el, la, la correlación entre, entre resolución y tamaño de pantalla, es un poco aleatoria, ¿no? Incluso también tienes teléfonos que son 4K, los teléfonos para las de los teléfonos, los teléfonos pero, pero, pero si mide un palmo la pantalla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacemos con esto? Es, es, es algo que se está solucionando, pero no está todo, del todo, del todo solucionado todavía. Y una pregunta más para ti, Albert. Eh, como ya hemos mencionado, este proyecto utiliza también la inteligencia artificial de Micro. Eh, ¿Cómo está evolucionando en este aspecto? ¿Y en qué nivel se encuentra frente a otros proyectos rivales, así comerciales? Bueno, Microsoft es un proyecto muy interesante, ¿vale? Y es un proyecto a la vez muy difícil, ¿vale? La, el, el reconocimiento de voz es, es algo que, que necesita de, de muchas cosas, ¿vale? Necesita de, de, de muchos modelos de, de análisis para saber lo que la gente dice, necesita muchos modelos de... de de acentos, ¿vale? Aquí somos cuatro hablando y los cuatro hablamos diferente, ¿no? Eh, entonces, eh, Microsoft eh, sabe que es un, es un problema difícil, ¿vale? Entonces, una de las cosas que Microsoft tiene es, si quieres, te puedes pasar un poco al lado oscuro, ¿vale? Si quieres utilizar Microsoft con el analizador de voz de Google o con el analizador de voz de Amazon, se puede, ¿vale? No, no, es, no es lo que viene instalado por defecto, no es lo que ellos recomiendan. Pero ellos tienen presente que es, un, que es un problema relativamente difícil de solucionar y te dan esta opción. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Lo que a nosotros nos interesa es, es la parte libre, ¿vale? La parte libre está mejorando y, y, y de hecho, están trabajando con la, con la gente de Mozilla, ¿vale? Hay un proyecto muy interesante que es el, el, el Mozilla Voice, que, que es una web donde se recoge el hablar de la gente, ¿vale? es, es, es una web a la que tú vas y te dice, di esta palabra y la dices, y la graban, y luego viene otra persona y le dice, Albert ha dicho esta palabra así, ¿está bien dicha o no está bien dicha? ¿Vale? Y la verdad es que es, yo creo que es una de las cosas, a veces hablamos de las mil maneras de, de colaborar con el Súper Libre, esta es la mil uno, es, es muy fácil, vas a la web, eh, le das al play, hablas y ya está. Y, y de esta forma tenemos más, más eh, eh, eh, capacidad de hacer que se entiendan todos, todos los eh, acentos diferentes. ¿no? Que esto es algo que al, que, al, que al mundo comercial a veces le falla. ¿no? El mundo comercial, eh, tristemente, a veces está, está dominado por, por hombres, jo, hombres jóvenes blancos, ¿vale? Y, y, bueno, el hombre joven blanco americano, por ejemplo, tiene un acento específico, ¿no? Y, y, y tienes otras comunidades, yo no sé, por ejemplo, los, los que hablan inglés en la India, ¿no? Pues tienen su acento particular y a veces, incluso a ellos les cuesta que soy yo soy nativo, ¿no? Yo soy nativo, yo hablo inglés desde que nací, pero hablo con mi propio acento, ¿no? Y hablo con, con Siri o con Alexa o con estas cosas así comerciales y no me entiende. ¿Por qué no me está entendiendo? ¿no? Bueno, porque, porque el que ha hecho el, el entrenamiento del modelo de voz es un tío que estaba sentado hoy en Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, pues a nosotros con proyectos como, como Mozilla Voice nos da esta oportunidad, ¿no? Todos y cada uno de nosotros podemos ir colaborar eh, con nuestra voz y que el modelo que aprende sea, sea menos eh, centrado en solo un, una parte de la sociedad. Eh, vamos a concluir con la pregunta que todos ya no estamos haciendo. Eh, ¿Dónde se puede instalar o cómo se puede probar esta tecnología de pantalla grande? Pues la verdad es que, como he dicho anteriormente, ya puedes probarlo. Esto es como un proyecto que ya ha salido en forma autobeta, pero para probarlo simple y llanamente te va a hacer falta eh, una Raspberry Pi modelo 4, eh, te hará falta una micro CD. Eh, te hará falta, yo creo que es opcional. Igual para probarlo todo, un mando de distancia con, con un conector de voz con, con micrófono. Creo que se podría probar sin. Sí. Y básicamente eh, es una estación básica en una radio de, RP, radio de una router RPI. Cualquiera que tenga una red y sabrá cómo se hace. Lo, lo conectas, lo conectas a la HDMI de tu tele, sea <ríe> actual, sea vieja. Da igual, con que tenga HDMI, incluso con, con que tenga RCA, puedes hacer que una Raspberry funcione en tu televisión eh, de 30 años. Eh, Rubén, mi televisión no tiene 30 años, tiene 20 años, es una Sony de 32 pulgadas, que no hay forma humana que se rompa. Y mi mujer me ha dicho que si no se rompe, no se cambia. Y yo ya le he dicho a mi hijo que juegue con ella para ver si se la carga y no hay manera. Con lo cual, ahí tengo que jugar con ello. Con lo cual, mmm, realmente es un proyecto que ya podemos probar. De hecho, uno de mis proyectos es a ver si funciona con la Pi 3 b porque no tengo un modelo 4 b pero voy a probar si con la 3 me funciona y eso, pues jugaré con ella. Si el confinamiento sigue muchos días, pues es de las cosas que tengo pendientes de hacer. Y, básicamente, ya lo tienes. Ya lo tienes. Es más, si tú tienes una televisión de 30 años o 20 años como la mía... No tiene ni, ni el problema de que el firmware de la tele sea privado, porque no tiene, ¿para qué? No tenemos ni, nuestra televisión es total, por lo tanto no hay ningún problema en ese sentido. Con lo cual La pregunta, ¿se puede probar ya? Sí, esto es lo bueno. Y creo que es la cosa que más me gusta de este proyecto, porque cuando nacieron otros proyectos parecidos como el Plasma Mobile en principio o cuando el Media Center... Eh, no está adaptada a una radio de repeat, tienes que tener un ordenador para probarlo y como he dicho un ordenador para probarlo, era eh, engorroso. Evidentemente, en aquella época no existía, no existía la, la Raspberry, con lo cual era, era, era dificultoso. Bueno, yo creo que es un proyecto que tiene mucho error mucho por eso, porque es un beta a, a un año o un año, es, es un proyecto de beta para esta noche, ya sabes lo que tienes que hacer. Yo solo, solo te voy a decir dos cosas. Una, eh, puedes tener un conversor de euroconector a RCA y un pequeño adaptador de, o incluso un pequeño adaptador de HDMI a RCA, con lo cual no te hace falta ni siquiera... Porque la Raspberry 4 sí tiene salida de, de RCA para vídeo, pero, por ejemplo, la 3 no lo tiene, solo tiene salida de HDMI. Entonces, con un pequeño conversor de HDMI a RCA, pues lo puedes adaptar. Venga, a ver, cuéntamelo. Venga, avanzas, dime, ¿no? ¿No estás de acuerdo? El micro la mismo. Raspberry Pi, la sí. Raspberry Pi ya tiene la salida de RCA, la, la, la salida jack de audio, también tiene salida de RCA de vídeo. Sí, pero la 3 la local, no. Creo que la 3 la no. 3, sí. Sí, vale, entonces era la doble era, era que, que no tenía. Yo sé que hubo una versión que no, que se la quitaron, ¿eh? Sé que hubo una versión eh, que se la te quitaron. Te puedo porque, porque en mi casa solamente hay tres de tubo. Sí. Y en las tres de tubo tengo Raspberry Pis conectadas con Jack a RCA. Vale. Tienes que cambiar un archivito un ¿Sí? de, de sí. inicio, ¿vale? Que es, es cuatro cositas y a jugar. Y, de hecho, eso, lo estoy, estoy intentando cerrar temas... Uno de esos era el de hoy y, eh, y mañana igual me pongo y, y trasteo con la, la plaza la Big Screen que tengo muchas ganas de probarlo, con mínimo probarlo. Es verdad, pues, pues tiene razón, yo, lo que pasa es que no tengo ninguna Raspberry, nada más que la 1, que es la que yo tenía con Corri funcionando, pero, pero bueno, entonces voy a intentar hacerme con una y, y la probaré, que, que quieras que no, siempre siempre está bien, ¿no? y, y, y dos cosas, Baltasar, yo si quieres tengo un martillo estupendo. ¿sabes? Que funciona con las teles de tubo maravillosamente. <risa> así que lo mismo se lo puedes dar a tu niño, a tu chaval, para que, pa que juegue con el martillo y la tele, que lo mismo así la puedes cambiar. <risa> Ahora le estoy, le estoy poniendo juegos en los que tiene que correr y hacer como que lanza cosas para ver si se le escapa la cosa y pues eso, se rompe. Y debo confesar que durante una semana y pico estuvo haciendo el típico chisporterreo de Ay, cada un cada un cada... Cada... Y la muy buena sobrevivió y sigue para adelante, no hay manera. Bueno, esto da, también debería hacernos recapacitar sobre una cosa, ¿no? Sobre el tema del concepto de obsolescencia programada, ¿no? O sea, a ver qué te le compras tú a día de hoy y que te dura eh, 30 años, ¿sabes? O 20 y pico, como es tu caso. Y, y ya lo último, ya, y es la última broma. Yo espero que esto no sea beta, sino que sea VHS. Que el beta era mejor, pero murió. <risa> <Y el> VHS. <risa> El VHS fue el que sobrevivió, ¿vale? Vale, yo sé que la broma, que la broma, es, mala, que la broma es mala. Bueno, chicos, ya nos ponemos serios y, y nada, pues eh, creo que hasta aquí hemos llegado con el podcast de hoy y, y hemos repasado una vez más los, los intereses de la comunidad del software libre, los intereses de las personas que parecen de nuevo chocar otra vez con el, con el interés de, de las empresas, por más que éstas se estén beneficiando de las propiedades del software libre y de las ideas aportadas, desarrolladas por la comunidad e incluso, como hemos comentado a lo largo de, del programa de hoy, y probadas por la comunidad. ¿no? Ideas como, como pueda ser esta idea de plasma en pantalla grande, en pantalla grande una, una apuesta que puede arrojar un poco de aire fresco en, en un mundo con muy, muy pocas opciones, menos que en el móvil, que en el móvil sí, parece que no, pero sí tenemos más opciones. Y además es que poco caemos en ese punto, que es nuestro nuestro televisor, en el problema que puede representar para nuestra privacidad, como hemos tocado hoy, como hemos señalado, pero también para nuestra seguridad, que, que no lo tenemos en cuenta, pero la tele a día de hoy también está conectada a internet y puede ser un problema de seguridad importante. Proyectos como Plasma en pantalla grande o el siempre mencionado Plasma Mobile. Se, se constituyen, se erigen en, en la esperanza de la comunidad y de las personas que estamos preocupadas, que estamos todos nosotros preocupados por nuestros derechos y por nuestras libertades. Eh, y quizá esto en estos momentos eh, es algo sobre lo que más de uno tengamos que recapacitar sobre nuestros derechos y sobre nuestras libertades. Por ello, además, esta gente, estas personas que están detrás de estas ideas hacen uso de, de la responsabilidad y de su saber de su sabiduría, de su sapiencia para pelear como, como mejor ellos saben, que son desarrollando opciones para, para, el resto de, para el resto de nosotros, para el resto de la sociedad. Nada más, acabamos aquí y como siempre, pues si no sé si queréis añadir algo más, ajeno al tema de hoy, alguna cosa que se me haya quedado por ahí en el tintero. Eh, yo solamente quiero que añadir que gracias a Plasma Big Screen, ahora mismo ya deseo larga vida a mi televisión de 32 pulgadas de culo bien, perfecto no sé si Albert me ha hecho una señal ahí que quería no, no, no, no, no, ¿no? no, no. Vale, vale, pues entonces eh, ahora sí, nos ha alcanzado eh, el final del programa de hoy aquí termina el sexto capítulo de la sexta temporada de Posca Decada de España una vez más, pues eh, Albert, gracias por permitirnos contar con, con tu presencia siempre es un placer contar contigo con todo lo que sabes y lo que nos cuenta que, que es, es impresionante, muchísimas gracias gracias por invitarme Baltasar, eh, días de confinamiento, mucho más trabajo que antes, parece que no, pero esto el confinamiento a más de uno nos va a matar eh, y encima has hecho ahí, has hecho el hueco por estar con nosotros, entonces, pff, qué te voy a decir, agradecidísimo, agradecidísimo de contar contigo. Un placer como siempre y gracias a ti Rubén, a Maika y a Albert por vuestro tiempo, que no es poco, y, al, y también al que está detrás de todo, que, que ahí está. Sí, sí, sin duda. Mari Carmen, gracias a ti también, que poquito a poco te vas aquí haciendo un sitio aquí con nosotros y, y ganándote, ganándote ahí tus galones. Tu muchas gracias. Gracias a vosotros por ir dejándome acerquito. Sí, sí, muchas más cosas que tienes que hacer, Mari Carmen, muchas más cosas. Pues nada más, una vez más, por supuesto, gracias a todos los que estáis ahí detrás, al otro lado. Eh, nos esforzamos cada vez más por vosotros y buena prueba, creo que va a ser este, este nuevo podcast con el que estamos contando con nuevos medios técnicos y un nuevo colaborador, eh, Jorge Lama, que es productor bien conocido en el mundo podcastero y que se ha ofrecido a echarnos una mano a mejorar con estos problemas técnicos que, que venimos ya desde años peleando con ellos y que como bien nos señalaron pues los compañeros de podcaster, eh, Juan Feble, eh, Paco Estrada y Yoyo Fernández, Así que muchísimas gracias, Jorge, a ti por estar ahí en los controles y por, por ofrecerte a, a, a colaborar con nosotros. Eh, pues antes de marcharnos, recordaros brevemente, como, como siempre hacemos, que contamos con, con un grupo de Telegram, KD Cañas y Brava, y que podéis encontrar nuestros podcasts anteriores en, en este mismo y este mismo próximamente en distintas plataformas como, como archive.org o como Ivos. E ya estamos en Spotify y, y en Soundcloud, creo que también estamos. Eh, también ya y estamos ah, trabajando para estamos trabajando en, esa, en SoundCloud. Estamos trabajando ah, todavía en eso? no estamos estamos trabajando en ello no pues nada próximamente vamos a estar también en SoundCloud, que creo que va a ser algo algo relativamente sencillo y también estamos trabajando para estar en, en iTunes en iTunes no que dirían los de los del mundo apple aunque quizás eso nos vaya a costar un poquito más de trabajo pero que sepáis que estamos intentando pues alcanzar el máximo posible de, de gente y, y de plataformas, ¿no? Porque porque creemos que lo que decimos aquí es importante y, y se merece llegar a, al máximo posible de todo. Como siempre os pedimos, si os ha gustado esto, pues darle a me gusta, pulgarcito arriba, y si os ha gustado muchísimo, pues nada, suscribiros al canal, que, que ya pasamos de los 500, espero que estemos ya cerca de los 600 y espero que para cuando... En el año estemos ya en mil y, en, y dentro del año siguiente que sea una progresión logarítmica y estemos en diez mil y después en un millón o lo que sea. Eh, muchas gracias a todos por estar ahí. Un abrazo, cuidado y mucho ánimo, mucho ánimo en estos días. Ya nos queda poco, ya estamos saliendo, ya estamos muy, muy cerca de ver la luz, seguro que sí. Un abrazo, hasta pronto. La música que hemos usado es Total Happy Up and Sunny de Sasha Ende. Se puede encontrar en filmmusic.io con una licencia Creative Commons Atribución 4.0. Han colaborado en este programa Rubén, Mari Carmen y Baltasar como presentadores. A los controles técnicos y en áreas de producción, Jorge Lama. Podéis encontrarnos en Twitter más todo e Instagram como kde hispana Y en el grupo de Telegram, kde-cañas-y-bravas, kde-canas-bravas. Este podcast se encuentra licenciado bajo Creative Commons Atribución 4.0.